¿Cómo están? Espero que estén super bien el día de hoy Fíjense que cuando grabo de noche, o sea ahorita estoy grabando de noche Como que no me está agradando ya mucho la iluminación que me dan esta lámpara Así que yo creo que ya va a ser el momento de cambiarla otra vez Pero bueno, el día de hoy les traigo unas historias que les van a perseguir sus pesadillas Se dice así, por varios días Tiene que ver con llamadas del 911, misteriosas pero con un fondo eh, bastante creepy, paranormal y demás. Como hemos visto en películas, ¿no? ¿De que llaman? Ellos contestan desde acá, desde la estación de donde estén y automáticamente saben de dónde están llamando, así como que da la ubicación de quien esté llamando y demás. Entonces es por eso que se saben todos los datos de estas historias que aquí les voy a aclarar las dos historias que les voy a contar el día de hoy son 100% reales, ¿ok? ¿Ok? Así que, pues ¿qué les parece si comenzamos ya con este videito? Recuerden que hoy nos suscribimos, porque si nos suscribimos automáticamente les va a llegar una, un teléfono así como el de las chicas superpoderosas que solo tiene un botón rojito y si ustedes lo presionan, pues van a ir los cazafantasmas hasta su casa. Todo eso va a pasar si se suscriben. Y si le cuentan a alguien que ustedes conozcan de mi canal y les gusta y se suscribe y se queda por aquí con nosotros la comunidad de fantasmitas, ah, pues además del botón estilo chicas superpoderosas, pero de los cazafantasmas le va a llegar... Una dona de chocolate, en caso de no gustarles la de chocolate, una de azúcar, así que, dio Y recuerden seguirme en todas mis redes, recuerden que en TikTok estoy subiendo historias paranormales, así de casos de verdad, de brujería y demás, pueden seguirme por allá. En Instagram, justo ahorita acabamos de hacer una dinámica de preguntas y demás, así que también Facebook y Twitter, aquí van a estar apareciendo mis redes. Y que les parece si comenzamos bien una vez con estos casos para que mueran de terror, igual que yo. Adelante, María José de Futuro Editora. Vamos ya. Ok, fantomitos. La primera historia es de un hombre ya mayor, un ancianito, que vivía solo en medio de la nada. O sea, sí vivía en un lugar de Estados Unidos, pero estaba como muy alejado de la sociedad. O sea, muy alejado como que de la ciudad, ciudad en donde vivía. Como que vivía muy, muy a las afueras y él se encontraba ahí solo. Ahí estaba su casa. Vivía solo, Sí. Y él constantemente, de hecho casi diario, llamaba a lo que era el 911. Y ellos ya estaban acostumbrados a sus llamadas, ¿no? Ahí en el 911 ya sabían que sonaba el teléfono, veían la ubicación y ya sabían precisamente de quién era esa llamada. La llamada era de este señor que les comento, vivía solo en su casa. Pero lo creepy de sus llamadas era que el diario llamaba para decir que las muñecas de su esposa... Estaban como cobrando vida, se movían y venían como por él, o sea, como que iban tras él. Ok, entonces yo sé que esto está muy creepy, sí. De hecho, también el señor decía que eh, las muñecas habían secuestrado a su esposa, se la habían llevado y que todavía no regresaba. Ok, sí, está medio rara la historia. Eh, la policía ya sabía, ya tenía conocimiento, de que la esposa de este señor había muerto unos años atrás. Lo curioso era cómo el señor estaba convencido de que no murió, sino que pues las muñecas se la habían llevado. Ahora, tal vez esta historia de que, pues no sé, de que la esposa se le llevaron las muñecas y demás, sí suene a que a lo mejor ya tenía un poquito de, pues, de demencia normal por la edad y que a lo mejor no tendría... ¿Por qué vivir solo? Sí, ok, yo estoy muy de acuerdo. Hay obviamente partes en todo lo paranormal que puede sacarle la parte lógica, es obvio. Aquí lo raro era que cada que contestaban las llamadas, la actitud y el comportamiento que tenía este señor era lo raro. Porque, por ejemplo, les podía estar diciendo, oigan, es que las muñecas y vienen, se están moviendo y todas las noches cobran vida, y de repente les decía, no hablen, no hablen. El teléfono se quedaba así, como que no contestaba ni la del 911 o la persona que le hubiera contestado al 911, ni el señor hablaban y se escuchaban susurros por atrás, así efectivamente como, como voz de mujer, así como muy muy despacio. Se escuchaban ruidos como golpes y así, pero les digo como muy en el fondo y les decía, las escuchan, son ellas, ya vienen por mí, por favor ayúdenme, lo iban a... Pues sí, a visitar, porque pues cada que se hace una llamada puede ser que haya algo de emergencia, ¿verdad? Entonces lo iban a ver y el señor pues estaba bien, no había así como que algún peligro humano, vamos a ponerlo así pero el señor siempre estaba muy asustado porque estaba convencido de que las muñecas iban por, por él y que no se podía deshacer de ellas porque era peor, aparte de que eran de su esposa. Entonces, bueno, si la esposa estaba como secuestrada para él, pues no sé, no sé qué sentido tendría. El caso era que siempre eran las llamadas creepy y la, las personas del 911 pues sí se empezaron a asustar cuando escuchaban los susurros eh, por atrás y era así de que ustedes dirán, bueno, pero a lo mejor el señor hacía los susurros. No, el señor hablando se escuchaba de fondo, otras voces. Entonces, ¿qué realmente estaba pasando en esa casa? Estas llamadas eran 100% reales. Creo que estas llamadas de que muñecos se mueven o peluches se mueven y demás no son muy seguidas, así que créanme que era muy creepy para las personas todas. Ahora, vámonos con la segunda llamada. Ok. Esta era una estación de policía de una ciudad también de un estado de Estados Unidos, todo muy normal. Les digo, cada que alguien llama, ya sea de celular, ya sea de, no sé, de una casa, ellos automáticamente ya saben en dónde está la llamada, de dónde proviene la llamada. Entonces recibían cada cierto tiempo, no les voy a decir que diario porque no era diario, pero cada cierto tiempo recibían unas llamadas ahí del no, en el 911, cuando checaban lo que era la ubicación de la llamada, porque contestaban, decían así 911, ¿cuál es su emergencia? no se escuchaba nada, se escuchaba el, ya saben el famoso ruido blanco, nada más así de fondo, uno que otro crujido y pues colgaban. bueno ok, entonces ya veían, la primera vez que recibieron esas llamadas, vieron la ubicación, fueron a ver y para su sorpresa, pues era una casa abandonada, que ellos ya sabían que tenían varias, varias casas abandonadas, así como que en la locación donde vivían esta era una de ellas el policía que fue a, a revisar eh, la primera vez que llamaron se dio cuenta de que la puerta de esta casa estaba abierta pero lo curioso era que estaba nevando ok entonces no había huellas de que alguien se hubiera metido a la casa de todos modos obviamente fue a revisar el interior de la casa no había nadie obviamente no había luz y por supuesto que no había así como que una línea telefónica activa que pudiera estar haciendo las llamadas desde ahí adentro. Porque se veía que era como teléfono local y demás y que ya estaban haciendo de ahí adentro. Entonces, esa fue la primera. La segunda vez que la recibieron, igual, sonidos de fondo, pero nadie contestaba. ¡Qué terror! Una tercera vez. Estoy casi 100% segura que encontré lo que es el archivo original del de sonido que se escucha cada que llaman de esta casa abandonada así que qué les parece si sí escuchamos está súper de terror Así que, fantasmitas, pues, ¿qué les parecen estas llamadas? Les digo, estas dos son como paranormales. Obviamente ha habido llamadas horribles, o sea, de que tienen que ver con cosas de humanos, ¿no? Hubo también una vez eh, una niña, llamó al 911 y dijo que el bebé se había muerto. Así tal cual, baby is dead. Entonces la policía pues, se alteró muchísimo, fue a la ubicación de la casa para que nada más se dieran cuenta de que realmente cuando dijo the baby is dead, eh, se estaba refiriendo a que su muñeca... Se estaba muerta, o sea, se había roto y, y la niña se le ocurrió llamar al 911 a decir que el bebé estaba muerto pero se está refiriendo a su muñeca. O sea, hay muchos contextos de llamadas muy raras, pero en definitiva estas dos son recientes y pues están bastante... Raritas. y bueno fantasmitas pues esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si ven este video no olviden eh, enviarme su historia paranormal al mail que está en la cajita de descripción se llama historias paranormales marijo me la pueden enviar porque de los siguientes videos voy a hacer un video de sus experiencias paranormales y de igual manera si tienen una historia que esté como más larga sobre brujería que ustedes atravesaron o algún familiar que sepan envíenmela por favor porque recuerden que abrí un nueva, una nueva sección aquí en el el canal entonces pues bueno ahí espero todas sus historias los quiero muchísimo nos estamos viendo al siguiente video recuerden que los quiero y nos vemos pues al siguiente como ya les dije hace dos segundos les mando muchos besos bye